En Shotcut podemos hacer montajes de diferentes vídeos de una forma rápida y fácil con el botón lista de reproducción. Abriremos un archivo, pondremos el inicio y el fin que queramos y luego pulsaremos sobre el botón más de la ventana de la lista de reproducción. Podemos insertar diferentes cortes consecutivos o hacerlo en un punto concreto. También podemos mover los cortes luego. Con doble clic abrimos el archivo original y con botón derecho Ir a nos muestra el vídeo resultante. Con Ir a Inicio y Fin vamos saltando entre cortes. cuando lo exportemos se hará como un solo vídeo. Una de las cosas interesantes que nos ofrece Shotcut es que puede estar exportando mientras nos deja seguir editando. También con botón derecho podemos darle a abrir como clip, fijar inicio y fin y luego darle a reemplazar ese corte. Otra cosa que podemos hacer es abrir el clip, poner un inicio y un fin diferente y añadirlo a la playlist y luego ya colocarlo donde queramos. Las playlists podemos salvarlas como proyecto para poderlas abrir en un futuro o cerrar y abrir otro proyecto. Antes de acabar, quiero enseñaros el panel de historia, en el que se van guardando pues, los diferentes pasos o acciones que hacemos y por los que nos podemos mover con el botón de deshacer o undo. Y con esto pues termina el segundo vídeo de cómo funciona el interface de Shotcut.